si se fijase un precio mínimo de 90 unidades monetarias en este mercado a ese precio veríamos que los consumidores desearían adquirir una cantidad superior a la que los productores desearían producir y vender sin embargo no se iba a producir un exceso de demanda como sí que ocurriría si se tratase de un precio máximo si fuese un precio mínimo no tendría ningún efecto es decir Llegaríamos al equilibrio del mercado, en este caso concreto sería a un precio de 100 unidades monetarias y una cantidad de 1000 unidades. Cuando el precio mínimo es inferior al precio de equilibrio no surte ningún efecto. Porque como hay gente que desea comprar a un precio mayor y hay gente que desea producir y vender, es decir, hay consumidores que desean comprar a un precio mayor a ese precio mínimo y productores que desearán estarán de hecho encantados en vender a un precio superior a ese precio mínimo por pues lo que ocurrirá es que acabaremos en la situación de equilibrio en este ejercicio concreto vendiendo a un precio de 100 unidades monetarias las mil unidades que nos pone en el gráfico no habrá por tanto ni escaseces ni ni excesos de oferta ni de demanda nos encontraremos en el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio